Mi nombre es Paula Valdés, tengo 21 años y soy del Clubhouse, estuve a compartir. Eh, estoy en el último semestre de diseño gráfico, que fue una carrera que escogí por las habilidades que adquirí eh, con el Clubhouse. Eh, estoy trabajando como freelancer, eh, manejo tres empresas con las que les manejo páginas web y todo lo que tenga que ver con eh, publicidad para ellos. Desde pequeña estuve en el Clubhouse, Gracias a esto eh, desarrollé muchas habilidades de diseño, empecé a manejar muchos programas de la suite de Adobe. Eh, muchas personas me enseñaron eh, lo que se podía hacer con estos programas y me quedó gustando. Realmente la universidad fue eh, como un refuerzo de lo que ya había aprendido en el Clubhouse. Cuando voy a aprender algo nuevo, busco mucho por internet eh, okay. o pregunto a mis amigos Clubhouse o otros amigos de la universidad que sepan porque pues gracias a Dios que como con esa comunidad donde pues todos tenemos estas habilidades y todos sabemos un poco de todo entonces pues cuando uno se siente varado en cierto conocimiento uno llega a tal persona que sabe que le puede ayudar con esta inquietud que uno tenga cuando chiquita había pensado mucho en medicina y arquitectura o diseño Me pues ya desarrollando las habilidades en, en el clubhouse, escogí diseño, porque fue algo que me motivaron algunas personas y vi lo que se podía hacer con esta rama. Tengo aún en mi cuarto eh, una hoja con las metas por realizar y después de los tres intentos que tuve, pude asistir al Team Summit y pude ganarme unas becas y terminar de estudiar, porque realmente no pensé que no tenía los recursos para, para estudiar. Cuando yo era pequeña, era demasiado... pues estaba en la comunidad donde habían varias influencias que no... pues que no eran buenas. Eh, cometí muchos errores que no debía haber cometido, que no debí haber cometido, pero pues llegué al Clubhouse y fue como... en vez de estar en estas... en este... Um, como en vez de estar en esta sociedad donde lo corrompen a uno y donde están las drogas, donde están mujeres adolescentes embarazadas, eh, opté por tomar mi adolescencia y eh, desarrollar mis habilidades. ¿Qué me inspira? Mi familia. Eh, pues lograr pues, ver de dónde pues, las dificultades que hemos tenido juntos y ver cómo las hemos desarrollado, eh, eso me inspira mucho, porque me da mucha fortaleza.